a jugar al portal, tengo, una, tengo unas ganas tenía ganas yo hoy de jugar al portal aquí con vosotros voy a bajar un poquito el volumen, por favor ah, y no he apagado los altavoces voy a bajar un poquito el volumen hay un remote play together en portal 1 por lo que parece y vamos a vamos a darle Vamos a empezar aquí. Qué susto, qué susto. Pues aquí estoy. Tengo una raya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hello, and Hola. again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope eh, your brief eh, detention in eh, the relaxation vault has been a pleasant one. Eh, your specimen has been processed, and we la are now ready to begin the test favor, proper. Decirme, Before we start, sí, however, keep sí, in sí, mind sí, that also no fun and learning on sí, the prime A ver si hay mejor. O súbete a ti bajar el solo juego. Bueno. Eh, estaría bien que el juego puedo bajarle un poco el volumen. Porque es que me estoy volviendo loco. Ahí, mejor. Mejor. Mejor. Ok. Vale, ahora sí ya está. Eh, el juego básicamente nos sitúa aquí en este maravilloso entorno en el que. Eh, eh, estamos en una cámara Se abre un portal Y cero cero Es un juego de puzzles realmente Es un juego que lo eh, publicó Valve en eh, 2007 Hace ya unos cuantos años han tenido Para adaptar Y básicamente somos Una persona en un centro de Pruebas Primera prueba uh, Coger un cubo con la E Y ponerlo en un botón Claro, si no te das cuenta de que aquí está el cubo, de que ahí está el cubo, te pones en el botón, sales del botón y se cierra la puerta. Bueno, las primeras pruebas son súper sencillas, así que vamos, vamos yendo para adelante. Vamos yendo para, Vamos yendo para Quien nos habla es Glados, que Glados es el robotito este que. que controla eh, toda esta instalación. Eh, bueno, pues Glados es. Nuestra que hay algunos Perfecto Hay algunos Mierda, ya me he bloqueado <ríe> Hay algunas fases como esta Donde los portales Luego vamos a poder hacer portales nosotros Pero los portales aquí en estos primeros momentos Como no tenemos la pista de portales Va cambiando Ellos solos Y bueno, bueno eh, tenemos que apañarnos con los cambios que vayan haciendo. Y en este caso yo estaba intentando hacerlo a toda leche. Sí, ahí. Perfecto. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. bien. bien. Va vale. vamos, vamos, vamos. a comer un poco. Gracias, gracias, gracias, ¿Veis ahí una pistolita? Esa va a ser nuestra pistola de portales. Venga, abre, abre. Si quiero abrir. venga, déjame. Abre, abre. Abre. Esto diría yo. Lo he cogido puto puro churro, eh Vale, de momento yo solo puedo hacer eh, azules No puedo hacer naranjas Los naranjas vienen fijos Entonces Tengo que hacer algo Ah, ya está, vale, pues ya está Aquí dice Un montón de cosas Do not submerge the device in liquid Even partially In liquid and okay. Under no circumstances should <risa> Bueno, vamos allá Please proceed to the chamber lock Mind the gap Que gap, que gap? ¿Qué gap Aquí se supone que te enseñan A saltar Es decir, a que tú eh, tiras un portal al suelo Te tiras al portal Y sales como Volando dentro del portal Pero no hace falta Entonces es como Pues bueno, Vamos a hacer un pequeño receso aquí eh, Estamos de ajustes De hecho Me he estado dando cuenta Ah no El navegador está bien Está a tamaño Pues nada Vamos a seguir He bajado un poquito el volumen del juego. De hecho, me lo voy a subir un poco a mí. Pero sí que es cierto que estos ajustes de, de sonido, hay mucha gente, incluido yo mismo, que como al final tú no te oyes a, como tú no te oyes a ti mismo es raro. Nada. Venga, siguiente Que no nos va a controlar en la siguiente cámara Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Eh, ¿Qué tal se ve el juego? Porque eh, a priori el juego se debería ver bien Mi cámara un poco chunga, pero el juego está bien, ¿no? No Está claro que no me van a monitorizar Ah, mira Las cámaras no tienen peso suficiente como para <ríe> Como para activar los botones eh, Nada, yo tengo que ir aquí eh, Primero tengo que subir a esa plataforma Luego tengo que ir aquí eh, Pretendí ir marcha atrás Pero no se ve que no eh. Esto lo dejo en este botón Y aquí habrá otro Ahí eh, Igual me tiro yo también Ahí, perfecto Ala, Más rápido, más sencillo Y ya está Y ya Qué cachonda, ah, vale, ya está. Will <ríe> ay, will be enhancing the truth, de verdad, como es nuestra querida Glados. Cómo es nuestra querida Glados. Eh, vamos a ir, venga, dale. Resume, resume, resume game. Resume. Um, vale. Vale. Que un disco. Esto, esto, esto, esto, esto te mata. Así que no hacer. Eh, básicamente en esta cámara lo único que puedes hacer es apuntar hacia el techo. Porque luego lo explican todo esto. No puedes abrir un portal aquí. Entonces, eh, si el naranja está ahí... Pues el disco da, pues donde... Eh, si esta luz roja está ahí es por algo Tada. que! Vale. ¡Qué cachondas la Glados! ¡Qué majo? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno ¿Y qué tal? ¡Qué frío hace, no! Hace frío de pelotas. Es que de hecho yo tengo frío en esta habitación y eso que tengo la calefacción puesta. Bueno, eh, ¿donde, Ahora, dónde donde sale, de ahí, va a apagar ahí, o si pega ahí, y el naranja de ahí y luego ahí. Vale, perfecto. Good. Ya está. Eh, casi que podría titular a esto eh, Portal Speedrun. porque vamos. No, no lo estoy haciendo especialmente rápido, pero es que los, los primeros niveles son muy fáciles, sobre todo si los juego un par de veces, como es como es mi caso. Eh, bueno, tenemos cinco espectadores. ¡Qué maravilla! Any contact with the chamber floor will result in an mark followed by death. ¡Qué bonito. Básicamente que si me caigo, me mata. Eh, pongo ahí el portal porque no sé a dónde va, pero esto luego va a rebotar aquí. Entonces, eh, lo que tengo que hacer es así como en dos fases. Vamos a esperar a que vuelva. Y cuando, bueno, a que vuelva a salir y cuando pase, ahí. Entonces va a dar ahí, va a dar ahí y va a dar ahí y activará eso. Y ahora tengo que pasar yo, que paso por aquí y luego tengo que ir ahí. No, tengo que ir ahí cuando la plataforma vuelva, claro. Eh... Esto me recuerda al Chugader El Chugader, si no recuerdo mal Es plataformas Nunca habías jugado ni habías visto nada Del portal, Aiska. Me, me parece raro Con toda la cultura de videojuegos que tienes tú <risa> Call of Duty <risa> Que no es broma, hombre eh, Hombre, al final todos los juegos que son de puzzles son un poco parecidos Portal sí que es cierto que yo creo que marcó una... Sí, sí eh, Yo creo que Portal marcó una era porque el tema... O sea, es, es un concepto claro de, de, de cómo moverte en, en el mismo espacio O sea, para abrir... Un portal es imposible que no Qué majos este era difícil este me acuerdo que era... bueno no no era difícil que he dicho no he dicho nada esto se coge se pone aquí voy yo con ello The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber Anda okay. que... Eh, bueno, que al final lo que estaba diciendo... ...Chugader está... ...Chugader está inspirado en esto... A, a ver, al final... Yo creo que esto marcó un, una era de, de cómo a, hacer claramente una forma de moverte en el espacio... Con un portal en el sentido más Literal de la palabra Entonces eh, Tiene Yo creo que esto tiene Muy bueno. Ah, vale, bien me voy a cargar la cámara Me, dan, me da muy, muy mal rollo la puta cámara Es la hostia Eh... ¿Por qué? No lo sé. Ahí ya está. Bien. Vale, aquí dice básicamente lo que tengo que hacer. Eh, de un portal que es. O sea, saltar a un portal que está ahí abajo del todo. Que lo voy a hacer yo. Y salgo despedido por ese portal que hay ahí. Eh, dice Gaiska, la gente se inspira a los clásicos el portal de su propio género dentro de los juegos de puzzles. Tal cual. Tal cual. Ya está. Así es. Ahí debería aparecer un portal naranja En algún momento O el portal naranja aparece abajo Ah, el portal naranja está abajo Vale eh, Esta cámara algo lo que te enseñas a hacer esto de hecho, es que incluso te guía. A veces, Glados es un poco pesada, ¿eh? I can you up. Epa, ya está. Me voy a comer otro cacho de pollo. Mientras esto suene el ascensor. De hecho tengo salsa ¿De ajo? ¿Por qué salsa de ajo? Voy a salir del ascensor Yo quería salsa barrocoa Vale Estaban mirando a la pantalla de arriba Arriba tengo el OBS y... Tengo dos pantallas, una arriba y otra abajo. Cállate que sí, que el, que el suelo me mata eh, Tengo una pantalla arriba Con el OS y abajo con el juego Y estaba mirando a la de arriba para jugar Que bien eh, Vale, el, el suelo me mata Bien, sí, está claro La ponzoña esa Este juego ay Esto me recuerda a Half-Life Porque Portal está inspirado Se supone en el universo de Half-Life Bueno, se supone no Está inspirado en el universo de Half-Life y eh, la ponzoña hasta del suelo aparecía por ahí, por alguna parte en, en Half-Life. Total, que tengo que hacer un portal aquí y ver dónde salgo. Esa pistola de portales me va a dar la otra mitad del eh, Ah, vale, aquí hay un botón que tengo que activar con la E. Ay, ¿cómo era esto? No me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Ay, sí, ahí. ¿Cómo era? Vale Ahora le tengo que dar a la E Para activarlo Y tenía que darle Ahí Ay, como era No, no, era Ahí no puedo lanzar portales No puedo lanzar portales ahí No había ninguna forma de lanzar portales Ay encima me está empezando a dar mal rollo ¿Qué es esto? Ay por favor Eh... Cojones. Eh... No, ahí no puedo lanzar. Ahí no puedo lanzar. ¿Cómo era esto? ¡Ay! ¡Qué agobio, de verdad! Eh... Había una forma de lanzar. Hasta ahí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí no... Era... Ah, coño, ahí. Ostras. Vale, vale entonces yo aquí Tenía que hacer un portal Eso es, un portal azul Y tenía que esperar que esto pasase hasta Ya está, ya lo he activado Ya lo he activado eh... Si ¿Sí, no Si, sí, ya lo he activado Vale, y ahora mmm, Yo mío mismo Aquí, voy aquí Y ahora voy a coger la otra pistola de portales Ay qué mal rollo me da este juego a veces Vale eh, Izquierda, azul, derecha Vale, he hecho un portal naranja ahí creo o oh, azul si sí, el azul lo he hecho o he hecho naranja creo que he hecho el azul y naranja ahí ay ay ay que ganas de pasarlo mal de verdad eh, yo sabía que este juego no me eh, gustaba me, es que me da un mal rollo encima con esta iluminación bueno de hecho de hecho yo pensaba que iba a tener menos iluminación voy a ver si puedo hacer como gaiska Alexa, apaga las luces Mejor, más adecuado ¿Tú qué? Tú no dices lo de apagar las luces, pero haces así en un stream y se apagan las luces Alexa, enciende los aislantes Un poco mejor así, ¿no? Eh, yo aquí supongo que tengo que saltar Saltar Saltar Efectivamente Por lo mismo que nos han enseñado antes Pero de más arriba Epa es que encima hay sonidos mecánicos Por todas partes ¡Oh! ¡Odio Portal! La verdad es que creo que es el juego Con el que peor lo he pasado jugando En, en, en mi vida O sea, os lo digo de verdad eh, Y yo iba a saltar Saltar Saltar Bueno, el portal que hay hecho ya me vale ¡Epa! Ya está Vale, Cogemos el cubo y el cubo va al botón Y el botón va... Ahí, vale, perfecto Y ahora yo vuelvo a saltar Saltar eh, Nuestro personaje ¡uy! Dios <ríe> No puedo con mi vida Nuestro personaje Puede saltar lo que le dé la gana Mi corazón no tanto Mi corazón palpita como una patata frita Ay... Eh... Veis que espero que estés publicando por lo menos en el... Tweet, en el Twitter de Gaming Room que... Estoy yo aquí... Pasándolo mal. You oval, very, very If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic sal and adrenaline. Lados me cargas Me cargas, hija mía Bueno, vamos a ver qué tengo ¿Qué hay ahí? A ver Vale, tenemos aquí Una rueda de estas que Tenemos que hacer Que le dé aquí Y supongo que esto será bastante fácil Claro, como ya no nos posiciona uno de los portales Pues hay que acertar un poco más Pero tampoco... Exactamente mucho ¿eh? Vale Ahora tengo que caer en esa plataforma Y exactamente en esa plataforma Si paso por el haz de luz me mata Os digo por, A ver, ¿por qué lo estás pasando mal? De miedo no es, pero da mal rollo O sea, está, portal está hecho para dar mal rollo Me diréis que no Eh, bueno El cubo Me voy a guardar el cubo ahí Porque hay que poner dos cubos Uno, parece que hay que ponerlo ahí <ríe> es que lo hago a puerta y no me sale Lo hago a puesta y no me sale Vale, eh, por lo que sea no he puesto el portal encima del botón Entonces, <ríe> es que no puedo Es que no puedo Es induto de ello, es que no puedo Saca un cliente de esto, por favor. Pero a ver, ¿por qué? A ver, porque no lo estoy poniendo bien. Voy a tener que ir yo. Voy a tener que ir yo. Cago en la leche. Que me caiga el cubo encima, por favor. Ah, bien. Algo de daño se recibe, ¿eh? No, no tiene un medidor de daño. Eh, pero el medidor de daño es eso rojo. A <risa> también me da miedo. Y creo que el otro cubo soy yo, ¿no? Sí, efectivamente soy yo. Pues algo. As parte de un previously mencionado required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. <risa> Te echaremos de menos cuando termine el test. Upper to science. ¿Terminaremos el juego? Ostras, no. Porque tenía una batalla final. Creo creo que era este el que tenía la batalla contra. Vale. Perfecto. Voy a ver qué hay por ahí. Porque, si os digo la verdad, no tengo ni cerrado el que hacer. Vale, hay un cubo. Ahí hay un cubo Ahí hay una luz Seguramente yo tengo que saltar hasta ahí Para conseguir el cubo Entonces saltar Saltar Saltar Y ahora vamos a saltar aquí Saltar Ah no, que había escaleras yo no sé para qué he saltado. Para qué he hecho eso. Saltar. Saltar. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahí vamos. Eh, ¿Cómo están ustedes? Bien. Voy a tirar directamente hasta ahí. Aquí que hay. Vale. Este bicho que genera esa cosa. Eh, ¿dónde tengo el portal azul? Eh, ya, es que no quiero que me mate Ya, de hecho tengo que pasar, ¿no? Para poder hacer esto eh, y el azul aquí, vale Entonces, la cosa es Que No me he fijado dónde ¿Dónde va esto? Joder, es que esta música mucho mal rollo No me jodas Ay, por dios, que escalofrí me ha entrado Os digo de verdad que no me acuerdo dónde tenía... ¿Dónde iba yo con esto? ¿Dónde iba yo con esto? ¿Eh? ¿Dónde iba yo con esto? Ponte música del Doom para jugar, anda ¡Hala! muerto ya veis que la muerte es una tontería. O sea, me pega contra el suelo y ya está. Y le doy clic y vivo Muy bien. A ver, aquí hay un actuador. Vale. El tema es: el disco que hemos visto ahí atrás va ahí. Vale. Entonces. Eh, vamos a jugar O sea, ese portal azul se tiene que quedar ahí Y ahora vamos a jugar Simplemente a poder pasar Para poner el portal naranja en el otro lado Vale Entonces tengo que saltar por las plataformas ya es que antes estaba haciendo trampita Ahí Ya está, ya está Más fácil más fácil que todo Vale. Perfecto. Ay, ay. No puedo yo con este juego, eh. No puedo ir con este juego. Ponte música de Doom para juegos. Eso ya lo he leído. Ay hay cosas a las que yo no juego por algo. Bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Pues muy bien, ¿no? Sigue haciendo frío estoy mirando vivo ¡Ay, qué miedo! Ah. ¿Cake? ¿Cake? ¿Eh? ¿Habrá tarta? Eh... Vale, aquí lo que quieren que haga Es que haga lo del salto Lo que pasa es que no tengo ningún desnivel ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira, así Y así, me creo el desnivel yo solo uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más? Disco, disco, disco, disco, disco, disco Disco, disco, disco, disco, disco Vale, aquí tengo que Poner un portal aquí y otro aquí voy a esperar a que siga sin darle el disco en cuestión porque no se te desintegrando no es eterno o oh, sí. Me bueno, parece que sí. Entonces, cuando pase hacia aquí el disco de energía maravilloso este, voy a pasar. Esto borra los portales. Entonces, aquí tengo que poner... ¿Cómo era esto? Eh, esto es terrible. Tipos, de verdad que lo estoy pasando mal No os lo creeréis De verdad pero si tipos, No puedo Es indudable A ver Vamos a ver Tengo que hacer que termine ahí Si tengo que hacer que termine ahí Tengo que hacer Que... Entre por aquí. Si tengo que hacer que entre por aquí. Vale, uno aquí y el otro aquí. Cuando, o sea, ¿qué voy a decir. Primero tengo que hacer un aquí y el otro aquí. ¿Vale? Ahora paso. Y uno aquí y el otro aquí. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Esto no se puede. Esto no se puede. Eh.. Os animo, por cierto, a que digáis cosas en el chat, participéis, eh, que nos contéis si alguien ha jugado este juego antes y se lo sabe O que haga como gáis que me diga, no es para tanto, no si es para tanto, <risa> que no si es para tanto, joder Pues nada, he fallado, a ver, qué tengo que hacer otra vez lo del salto Eh, Todas las baldosas que están en oscuro Es que no se puede tirar un portal ahí De hecho, veis que se me desactiva Las que están en clarito Sí, pues vamos a ver lo del salto <risa> Terrible Voy a volver a intentarlo, ¿vale? <risa> Terrible <risa> Lo mío y la puntería no somos uno, ¿eh? Yo y la puntería no somos uno Somos medio como mucho tengo que esperar un poquito más para hacer el portal O directamente tirar Digamos, al fondo A ver, ahora ¡Ay! Tengo que hacerlo Justo mmm, En cuanto esté aterrizando, mirando para abajo Vamos a mirar para abajo todo el rato Mirando para abajo, mirando Para abajo, haciendo un portal Haciendo un portal No, ni, ni mirando Para abajo Mirando hacia el frente, mirando hacia el frente, haciendo un portal, haciendo un portal. ¡Ay! Mirando hacia adelante, pero casi no mucho, haciendo un portal, haciendo un portal, haciendo un portal. ¡Ah! Mm, me he quedado corto, no sé si me he quedado corto me he quedado largo. Ay, por favor, madresita del alma querida. Ahí está Ya he saltado lo que tenía que saltar ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Si no soy yo ¿Vale? ¿Qué? ¿What? ¿What? Uh, ¿Qué es esto? No, esto es una plataforma que no son me Esto yo creo que tengo que hacer eh, lo mismo Lo que pasa es que me tengo que acordar de que es el... Sí, y, esp y espérate que no me ponga la trayectoria del disco. Eh, sí. <risa> ah, no. No, no, no, no, no, no. El disco sale aquí, no sale ahí. Perfecto. Eh. Nada, pues. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el Naranja. Vale, ya está. Y esto es tan fácil como hacer.. azul aquí y aquí, ¿no? Eh, sí Pero justo tenía que hacer el rebote Por sea que lo he hecho bien eh, Dicho esto, yo quiero pasar a otro lado Así que tengo que hacer aquí Vale Y ahora tengo que esperar a que la plataforma vuelva ¿He Hecho, también mata ¿Te faltan reflejos de Call of Duty para disparar el más rápido? Sí, es muy posible porque yo un FPS he jugado. Eh... Bueno, tengo el Counter Strike. El Counter Strike. Señores y señoras. Eh, voy a esperar a que esta plataforma se vaya para allá y luego vuelva porque si no me va a matar. El Counter Strike me lo compré con mi propio dinero. No me jodas que las plataformas no vuelven. ¿Y qué, cómo lo hago yo esto? Ah, vale. Y naranja. Y. ¡Ah! ¡Ah! Y me he morido, me he morido, me he morido. Tenemos que jugar tú y yo CSGO entonces. Bueno, yo algo, al, al no sé si algo al o al normal, pero.. A ver. Vale, el tema es que cuando llegue a una plataforma aquí, mi táctica va a ser y cambiar rápido el azul y volver ahí y cambiar rápido. No sé dónde estoy, creo que he puesto una naranja. Pero no hay plataforma ahí. Bueno, me da igual, puedo volver hasta... Hasta aquí y esperar a la plataforma. Eso no hay problema. ahí está la plataforma. Bien, pasé. ¡Uepa! C -c ¡Cámara más loca! ¡Ay! No, la verdad es que el Counter-Strike, el original, eh, lo llegaron a regalar muchas veces. Pero me lo compré. Por 15 euros, algo así. Ese botón que hace. Vale. Perfecto. Bueno, está bastante claro lo que hay que hacer, ¿no? Eh, eso está más o menos en medio de la sala, entonces esto va a ser así. Normalmente eso ser los paneles que están destacados, o sea, no tener más misterio. A ver. Ah, que tengo que darle a varios botones a la vez. Ay, ama, es indudable, eh. Es indudable, tengo que darle. Ahí hay dos compuertas, tres compuertas. Tengo que darle a varios botones a la vez. Tengo que darle a este y tengo que darle a aquel, claro, encima, que no me mate. Vale. A ver, bien Bueno, somos Sí, sí Ay, madre mía eh, El Fórmula 1 2012 también me costó cero euros, El que tenía la librería de Steam Así que, madre mía de mi vida Madre mía de mi corazón No puedo con esto ¿Por qué me da tanto tanto caga este juego? ¿Por qué? Íñigo Sendino lo pasa mal jugando al portal Eso es lo que vamos a hacer Vale, perfecto Vale Ay. Qué maravilla. Eh... Bienvenidos a... ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llamaban estos? No me acuerdo. Torretas. Eh, estas son las torretas del portal Una maravilla, me encantan mm, Me apasionan, me transforman Me diluyen, me acaloran, me enloquecen Me desbordan, me divierten Me transforman mm, Si no tengo escapatoria tienen el control eh, Básicamente estas torretas Si paso por delante me van a matar Entonces Como pone ahí, Entonces lo que hay que hacer es desactivarlas De alguna manera ¿Cómo se pueden desactivar? Pues por ejemplo, desubicándolas. Eh, me gustaría no morir en este intento. Entonces eh, voy a intentar parapetarme por aquí. Mientras hago esto. Un portal ahí, otro justo en la base de la torreta. Y critica el error. Y esto ya está desactivado. Esto es. Ya. Chatarra. ¡Ay! ¡Qué mala os! Esto es chatarra ya. Eso es lo que se puede hacer. He divertido. De hecho, creo que voy a dejar una así. Esta en concreto. <risas> Porque en cuanto quiera pongo un portal azul. Mira, pongo aquí un portal azul. Ah, no se detectan a sí mismos. No. Eh, si pongo esto aquí y pongo esto donde está su mira Tampoco Necesito tirarle algo A la torreta en cuestión Es que en cuanto me ponga aquí me va a ver y me va a matar pegada al portal Joder, ¿y que le tiro yo ahora a esta puta mierda? Eh, azul Uy, es que no me acuerdo Cómo lo hacía yo esto ¿Cómo lo hacía yo esto? De hecho, mira Vale, tengo cierto rango. Esa, esa sintonía es que es horrible. Soy capaz de ver ya la torreta. Es que me va a matar. Vale, Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, ahí, está ahí, está, joder Madre mía, qué tensión. Estoy dejando aquí una escabechina de torretas. La órdiga. Vale. Eh, a esta sí voy a intentar tirarle algo. Mira. Azul, naranja aquí y azul aquí. ¿No? ¿No caen con tanta intensidad? Sí, tu puta madre está aquí también Perdón Ay Cómo trabarse una faga de balas Y no morir del intento eh, Estoy pasándolo mal Aparte de que me va a matar eh, Voy a poner esto naranja aquí Esto azul aquí Ahora voy a poner esto naranja aquí Se ve que si es bien es por detrás. I don't blame you. Qué graciosa la torreta. Oh, las odio, las odio de verdad. Las odio a muerte. Epa. Uy, no puedo, no puedo más. De verdad, darme un segundo porque no puedo más ¡Qué sufrimiento! Estoy sufriendo Estoy sufriendo Joder, qué mal rollo ¿Qué hora es? Las 11 y 10 Voy a echarle una pastilla al LOL Ahora vuelvo, sufre, gracias ¡Gracias! Bueno, mientras no se cargue el cristal a ver, eh. aquí hay una torreta. Y... ¿Y cómo hacemos? No puedo, ¿eh? no puedo con mi vida, no puedo con mi vida, sí, sí, me puedo apuntar, pero chica. Tira para abajo, tira para abajo A ver Me estoy atascando Me estoy atascando Vamos a ver si... Gracias. Y es probablemente la cosa más tonta que he hecho. Mira esto. Uy. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Estoy bloqueando. No estoy bloqueando y encima es que estoy muy enfado. Estoy muy enfado y estoy sufriendo. Enfado, no, estoy acojonado. Estoy acojonado. Y yo con toda esta atmósfera. Es que de, de verdad, esto es imposible. Esto es imposible. Eh... ¿Cómo hago para lanzarles esto? A estas. Me están poniendo muy, muy, muy nervioso. Muy nervioso. Y no sé cómo hacerlo. Eh, la parte de arriba... Voy posicionando los cubos. No me puedes ver Vale Ahora hay una zona En la que en teoría no me ven O no me pueden atacar por favor ¿Qué ha sido esto? ¡Ay! Uf. Vale, ahí hay una torreta No puedo más Os digo de verdad que no puedo más Eh... Save game No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Eh... Don't save Porque ha he guardado Oh No puedo Más Qué horror Habéis visto a una persona pasándolo mal ahora mismo Eh... No puedo, es, es que no puedo seguir jugando este juego No puedo seguir jugando este juego Y eso que lo he jugado antes Así que... Eh, Alexa, enciende las luces Alexa, enciende las luces eh, Ya está, ya está vamos a, vamos a calmarnos porque esto es terrible Terrible En fin, eh... Dicho esto, yo creo que no me queda nada más que decir Estoy de los nervios Es que no puedo, no puedo No puedo terminar este, este directo eh, Ya no puedo Gracias por ver esto Esto es, es, es que es sufrimiento, de verdad No puedo más Estoy agotado, agotado ahora mismo Gracias por ver este vídeo Gracias a Aitor y Iván a Aitor Marañón, Charle Encinas Borja Arbosa y Daniel Sendino por eh, apoyar este canal y por ser nuestros mecenas en Patreon y Twitch eh, y, y ya está y <ríe> yo tengo que terminar esto ya, porque si no me va a dar un ataque gracias por vernos y hasta la próxima